Bueno, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues, futuros astrólogos, astrólogas, astrólogues. Eh, ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, bien, eh, ya creo que lo anuncié en la clase anterior, pero este es el último video que subo en día miércoles. De ahora en más vamos a hacer un pequeño cambio en las clases. La parte teórica eh, la van a tener disponible, van a tener dos clases semanales teóricas, los martes y los jueves a las 22 horas de Argentina. Eh, se va a subir eh, cada día una clase. O sea, para apurar un poco lo teórico, lo que ustedes pueden manejar más fácilmente. Y la parte práctica la vamos a hacer una sola vez por semana. Eh, los sábados a las 19 horas de Argentina. Eh, bien. Bien. Eso es a partir del sábado 3 de octubre eh, y del martes 4, 5, 6 de octubre. Eh, así que, bueno, esta es la última de las clases que subo los miércoles a las 22. Y a partir de la siguiente semana van a tener todos los... Eh, Mier, martes y jueves una nueva clase bueno eh, esta semana que pasó eh, eh, subí el video de Saturno en los signos eh, el, el último de los eh, signos considerados fronterizos ¿sí? y eh, los tres eh, de los signos, de los planetas, perdón. Eh, el, eh, el que nos toca hoy es eh, Urano. Y como siempre les recuerdo que en todas las clases teóricas les dejo abajo en la caja de descripción todo lo que digo porque yo me hago mi machete, acá está mi machete hecho, eh, todo lo que digo perdón, toqué el micrófono eh, todo lo que digo lo, lo dejo escrito eh, por escrito en la caja de descripción ¿para qué? para que ustedes lo tengan como una consulta rápida si por alguna razón están practicando astrología y no se acuerdan qué representaba Urano en Aries, qué era, qué era bueno, ahí abajo lo tienen por escrito ni siquiera tienen que escuchar todo el video eh, Igual Cuanto más veces Escuchen cada uno de los videos eh, De lo teórico Más fácil Se les va a hacer ir desarrollando la idea Así que bueno Hoy me lo imprimí el machete Con letra muy chiquita Así que vamos a ver cómo nos va Les recuerdo Si no se suscribieron Todavía al canal Por favor Suscríbanse, es gratis, me dan una mano bárbara y, y además si le dan clic a la campanita y le ponen todos, les va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video y eso también me ayuda, me ayuda a poder sostener el canal. Además si me dejan un comentario abajo se los súper agradezco. Eh, una pregunta, un comentario algo ¿sí? eh, se los reagradezco bueno eh, una cosita más en el mes de octubre vamos a, hacer, vamos a tener una actividad especial con eh, un costo un valor eh, va a tener un valor eh, esa actividad consta de dos partes. Es una sola actividad en dos partes. Una de las partes va a ser personal, tipo clase particular, eh, en la que nos vamos a tener que poner de acuerdo durante el mes de octubre qué día y a qué hora nos encontramos, por ejemplo, en una videollamada de WhatsApp, o una llamada de Telegram, o un Zoom, o un Meet. ¿sí? Eso nos ponemos de acuerdo con cada uno, lo que más les convenga. Y eh, lo que la tarea es que desarrollen en la carta de cada uno de ustedes qué significa tener, supongamos, el Sol en Sagitario. Y si ese sol en Sagitario está en casa 4, ¿qué significa eso? Que desarrollen eso. Como todavía lo de las casas no lo expliqué en estas teóricas, y para que todos puedan tomar esa clase, los que necesiten el informe por escrito me lo piden. Y yo se los mando por email. Eh, la idea es que empiecen a trabajar con la carta de cada uno de ustedes. Luego, el domingo 25 de octubre, a las 15 horas de Argentina, nos vamos a encontrar en un eh, Meet, en una videoconferencia por Meet. Meet es el programa de videoconferencias que tiene Gmail, que es gratuito, que viene con el Gmail de cada uno de ustedes, casi todos tenemos Gmail. Eh, lo pueden bajar también el programa en sí, el Meet, lo pueden bajar al, al teléfono celular, está en Android y está en iOS. Así que bueno, creo que no van a tener ningún tipo de problema para poderse conectar. La idea de esa reunión grupal como segunda parte de la individual eh, es que compartan con sus compañeros y conmigo, por supuesto, también eh, sus cartas, o por lo menos pedacitos de sus cartas para que tampoco se haga tan largo en el caso de que seamos muchos. Esa actividad doble es una... Una sola actividad doble. Esa actividad doble eh, va a tener un valor de 10 dólares para la gente que vive en el exterior a, de Argentina. Eh, o de 800 pesos, que son más o menos 10 dólares, para los que viven en Argentina. Los que viven en Argentina y quieren eh, participar de la actividad, me piden mi CBU de la cuenta bancaria y directamente me hacen una transferencia de dinero. Si quieren pagarlo con tarjeta de crédito, entonces lo tienen que hacer a través de Paypal. Lo mismo para la gente que vive en el exterior, el, el pago de ese valor, de esos 10 dólares o 10 euros, eh, es a través de Paypal. Bien, eh, hecha toda esta aclaración, eh, dicho esto, entonces vamos con Urano. Urano es este simbolito que está acá, les vuelvo a recordar que esta R por el momento no la tomen en cuenta, significa que en este momento que yo hice esta carta, eh, Urano estaba retrógrado al igual que Marte y al igual que Saturno pero eso ya lo vamos a ver qué significa en una clase especial mientras tanto el simbolito que tienen que tomar es este que es como una antenita con un círculo abajo le llamo yo eh, representa la, de alguna manera las parabólicas el, porque es, Urano es el avance tecnológico Dice que Urano es el proceso de emancipación. Urano está a una distancia de 2.875 millones de kilómetros del Sol. Fue descubierto recién en 1781 eh, y coincidió justo con las revoluciones norteamericanas eh, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo revolucionario de la industrialización europea. Eh, bien, tarda unos 84 años en dar toda una vuelta al Zodíaco, o sea que aproximadamente está 7 años en cada signo. O sea que acá Urano está en Tauro, y está ya desde hace unos años y va a permanecer en Tauro hasta que cumpla ese ciclo de siete años. ¿Sí? Eh, en la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, eh, engendrada por él solo. Eh, fue el padre de Saturno. Eh, el cual, o sea, Saturno, le cortó los testículos en horrible lucha por el poder a Urano, según la mitología. En realidad, eh, Urano, al personificar el cielo, es el sin tiempo, y Saturno lo que viene a imponer es el tiempo, es la gravedad, es eh, sí, el, eh, la tierra. En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e igualdad, eh, así como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido. Así como Saturno, yo les decía en la clase pasada que es el conservador, Urano es el revolucionario, es todo lo contrario. Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la responsabilidad para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es intuición, es invención, es ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la sociedad humana para que conozca la libertad del cautiverio de la ignorancia. La expresión negativa conduce a la rebelión, el fanatismo, a un comportamiento excéntrico y extremista. Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores. La cara oscura de Urano es la del revolucionario, que por rabia destruye lo que ni siquiera sabe hacer mejor. Su afinidad natural es con Acuario. O sea, Urano es el regente nuevo de Acuario. Cuando se descubrió a Urano se lo relacionó inmediatamente con el signo de Acuario. Por eso decimos que es el regente de Acuario. Y recuerden que Acuario tenía como regente antiguo, tiene como regente antiguo, todavía eh, tiene es, cosas de ese de regente, hasta que se descubrió Urano, a Saturno. Bien, ¿qué pasa si una persona... Nace con Urano acá en el signo de Aries. Las personas nacidas con Urano en Aries tienen un espíritu aventurero, con iniciativa, con ansias de libertad e independencia. La persona es espontánea, directa, sincera, pero poco considerada con los demás. Puede actuar de forma inesperada, prefiere ser el líder antes que seguir a otros eh, todos los nacimientos desde hace un par de años a esta parte y por los próximos por lo menos cuatro o cinco años que se van a estar dando eh, van a ser con Urano en Tauro, acuérdense que tarda siete años en entrar y salir de un signo eh, Urano en Tauro les gusta innovar en la administración de los recursos materiales. Ideas originales en economía, son personas con mucha determinación y fuerza de voluntad, pero la testarudez puede retrasar sus progresos, apego a lo material. Ahora, si la carta que estás estudiando tuviera Urano en Géminis, o sea en algún lugar de acá del signo de Géminis, de la constelación de Géminis, le gusta liderar proyectos nuevos y relacionados con temas de su interés, que son muchos y muy variados. Dificultad a la hora de profundizar en un solo tema y finalizar lo que ha empezado. Necesita libertad para moverse y promocionar sus nuevas ideas y su potencial intelectual. Si Urano estuviera aquí en cáncer, tiene necesidad emocional de libertad, estallidos emocionales, cambios en el hogar y en el terreno familiar, donde actúa de forma innovadora, inestabilidad emocional. Urano en Leo busca la libertad y la independencia en el terreno sentimental abarcando el tema de forma original y un tanto egoísta. Son personas creativas y originales, algo viscerales. Urano en Virgo. Si tuvieras Urano en Virgo cuando naciste, eh, son revolucionarios en el ámbito laboral, aportación de ideas originales e innovadoras en el trabajo. La persona huye de la rutina y es cambiante en sus hábitos cotidianos. Independencia intelectual en sus proyectos. Si la carta que estás estudiando tuviera Urano en Libra. Independencia y originalidad en las relaciones personales. La persona necesita libertad y rehuye el compromiso. Si se siente coartada o avasallada, se va, huye. Innovación en temas legales, revolucionarios en lo relacionado con la justicia. Si tuvieras Urano en escorpio, aquí en el signo de escorpio, la persona es atraída por lo oculto y lo misterioso, Mucha susceptibilidad, gran capacidad de regeneración y transformación, cambios psíquicos muy radicales, emociones profundas e intuición agudizada que le permiten ver más allá de lo superficial. Bien, con Urano en Sagitario, si naciste y Urano estaba pasando por este signo, bueno, si no naciste no me estarías escuchando, si sí, naciste, si sí, cuando naciste, <ríe> Urano hubiera estado pasando por acá, por el signo de Sagitario, representa la búsqueda de libertad intelectual para expandir sus horizontes y aplicar ideas innovadoras de forma práctica, interés por temas poco comunes, espíritu aventurero, que le lleva a explorar terrenos desconocidos. Necesidad de progreso mental y miedo al estancamiento, en este sentido, tiende a la discriminación intelectual. Con Urano en Capricornio, aquí, originalmente, Originalidad en los negocios y en lo relacionado con la autoridad y el poder. Eh, manteniendo los métodos y estructuras tradicionales sin llegar a erradicarlos. Mucha ambición y deseo de éxito. Cambios sociales y profesionales. Con Urano en su domicilio, o sea, en el signo de acuario. Originalidad e independencia intelectual pero necesita el apoyo de otros en sus ideas, actúa mejor en grupo y busca la cooperación. Su idealismo y naturaleza humanista pueden influir en su entorno y provocar cambios a nivel general, progresista y futurista. Encuentran la relación entre los conceptos más dispares. Y por último, para terminar con esta clase, si naciste con Urano en Pisces o si estás estudiando una carta de alguien que tiene a Urano en Pisces, de alguien o de algo, porque acuérdense que los países también se les puede hacer una carta natal. Intuición muy desarrollada, son personas idealistas y poco prácticas que encuentran inspiración en los sueños aplican sus ideas innovadoras de forma silenciosa antes de llevar a cabo una revolución estados alterados de conciencia bueno con eso queridos amigos terminamos la clase de urano por el día de hoy eh, la el próximo encuentro va a ser en día martes les recuerdo eh, martes 6 de, eh, de octubre a las 22 horas y vamos a ver a Neptuno y en la misma semana el jueves 8 de octubre eh, vamos a, a ver a Plutón y con eso estaríamos terminando con los planetas exteriores después nos faltaría ver es eh, un planetoide y dos puntos en el espacio, que son eh, Quirón y los nodos lunares. Y después de eso, comenzamos con las casas en cada signo. Eh, amigos, amigas, amigues, eh, gracias por haberme acompañado. Nos volvemos a encontrar, entonces les recuerdo, el martes 6 a las 22 horas, eh, con Neptuno en cada signo. Eh, si te gustó, dale like al video, suscríbete, y también te pido que si vas a seguir las clases de Astrología, eh, si querés ser astrólogo, astróloga, astrólogue, que te sumes a nuestro canal de Telegram, eh, ya somos una comunidad de más de 50 personas ahí en, en el grupo de Telegram se llama curso de astrología si tenés Telegram en tu teléfono buscas en el buscador pones curso de astrología todo pegadito y todo en minúscula y lo vas a encontrar muy fácilmente acá arriba está escrito eh, el, el link del curso de de astrología en Telegram y ahí estamos permanentemente eh, hablando, despejando dudas, haciéndonos preguntas. Eh, está interesante que te sumes también. Eh, bien. Y la otra cosa, si quieres seguirme en mis redes sociales, el Facebook no fue magia ARG y el eh, el Instagram Marcelo Chairo Díaz igual que el canal de YouTube. Chao, hasta la próxima, sin más, me despido, hasta el martes, chao.